Bien, hermanos, yo les bendiga a todos en esta hora. Vamos a dar paso a nuestra reflexión que tenemos para el día de hoy, la cual se titula Perseverar en la tribulación". Para ello, hemos encontrado el San, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 3, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, tened por el sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ciertamente hay muchas distracciones, desvíos, decepciones, pruebas, tentaciones y traumas que se presentan y perturban el proceso de convertirte en la persona que Dios quiere que seas. Cada día luchas en contra del mundo, la carne y el diablo. Cada uno se opone a tu éxito en ser una persona de Dios. Pero Pablo nos recuerda que las tribulaciones que enfrentamos son en realidad tus medios para lograr una meta suprema de madurez.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 Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2 al 4 Quizás pensaba que tu meta como cristiano era escapar de las tribulaciones, pero la meta de Dios para ti es la madurez en Cristo, convirtiéndote en la persona que Él diseñó que fueras. Y la tribulación resulta ser uno de los perdaños principales en el camino. Por eso Pablo dice que nos gloriamos, o sea, palabra que expresa un gran gozo en nuestras tribulaciones. ¿Por qué? Porque el perseverar en las tribulaciones es la puerta al carácter probado, el cual es la meta de Dios para nosotros. Nuestra esperanza se encuentra en el carácter probado, no en las circunstancias favorables ni en el de la manipulación de otros. Ni las circunstancias ni la gente te pueden impedir que seas la persona que Dios quiere que sea. Las tribulaciones y las pruebas son los medios más comunes para lograr su meta para tu vida. Dios les bendiga.